Hola chititas al somos RSCN y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de la caja coleccionadora del juego de cartas de las Teenage Mutant Ninja Turtles, las tortugas ninjas con el juego de las mil pizzas, que se publicaba acá en Argentina este juegazo. Así que también lo vamos a acompañar de un sobrecito de la colección 25 Buena Onda de Fortnite para ver si nos salen nuestras cartas épicas que nos faltan. Pero antes que nada, antes que nada queremos saludar a nuestros seguidores de siempre, a Jeremia Siugna mientras vemos la caja, a Lucas Antón, a Mario. María Luca Chia Verano, A Pollo de Morombo, A Roberto Gómez, al El Yo, -Yo, -Yo Star 80s, Aníbal González, A Luciana un mega saludazo y A Máximo Pro Bardashi. Pero mientras te mostramos que esta colección tenía 160 cartas para coleccionar... Le queremos cantar una canción de cumpleaños para Lucas Antón que cumpleaños dentro de poco. Mira las cartas que puedes tener de Splinter, de April, de Schroeder. Así que ¡Feliz cumple, Lucas! ¡Feliz cumple, feliz cumple! ¡Lucas! ¡Feliz cumple, feliz cumple! ¡Lucas Antón! ¡Feliz cumple, Lucas! Y que todas te salgan repetidas, arre que no, no, no, no, no, que pases un gran cumpleaños y mientras tanto abrimos el paquetito del Teenage Mutant Ninja Turtles. Esta colección que ves la parte de atrás, está todo selladito, es un unboxing 100% real, 100% no fake, lo abrimos y mirá, tiene olor a impresión, tiene olor a tinta, tiene olor a magia, tiene olor a coleccionable. Y la parte de atrás lo vemos ahí, la alcantarilla brillando bien mutante con el simbolito de Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero, pero, pero, vos podías expandir esto, claro que sí, con el aroma de Axe, con el aroma de nuestros auspiciantes de esta ocasión. Axe Apollo, para que vuelas a espacio, porque ella te pidió espacio. Y ahora sí, vamos a ver que en el paquetito tenías unas 30 cartas y acá, ¿cómo se juega? ¿Cómo se juega? Ten las instrucciones oficiales. Vamos a ver sus instrucciones de juegos Aunque más o menos, a mí me gusta cómo está diseñado todo esto, de re chiquitito Con todas las tortugas en diferentes poses, todos posando para la cámara, todos bien posers Para la foto pero el juego es parecido a los juegos que hemos visto varias veces. Hay cuatro tipos de juegos en el juego de 1000 bat, cuatro tipos de cartas de colores azul, rojo, naranja y violeta. Cada carta tiene un valor de ataque y defensa y cuántas pizzas puedes ganar por juego. El jugador puede tener 32 cartas como mínimo en su mazo y te recomiendo tener un lápiz y papel porque con cada carta que vos ganes vas a ir sumando pizzitas hasta llegar a 1000. ¿Cómo se gana? Quien llega primero a las mil pizzas es el ganador. Cada jugador arranca tomando cuatro cartas de su mano, con sus diferentes colores, las va mezclando, na, na, na, na, saca del mazo cuatro cartas, y el primero, al azar de los amiguillos que jueguen, elige un tipo de ataque y el oponente tiene que defenderse. Y si gana, así elige en el siguiente turno, pero si pierde se tiene que defender en el siguiente turno del ataque de su compañero, y más o menos es así. Bueno, también, a ver, ¿qué más? Va sumando por pizzas y el mazo, cuando se acaba el mazo, a ver qué nos dice. Cuando se acaba el mazo es cuando se quedan sin cartas en la mano, se va todo al pozo de descartes Y puedes dar la vuelta, sí o no, no creo que en esta ocasión puedas dar la vuelta Pero está bueno, es fácil de jugar, es bastante complicado, o sea, meterle otras reglas Tenés que sumar sí o sí 100, bueno, 1000 puntos de pizzita Ya vamos a ver cuántos puntos de pizza tiene cada una de estas cartas y la primera que nos encontramos es Michelangelo, que lo vemos ahí con un buen ataque de 151, 95 pizzas y 135 puntos de defensa, ahí con una cara bien alocada, Michelangelo es de nuestros favoritos. Después tenemos otra, otra carta más poser con un ataque de 132, con esa se podés ganar 90 de pizzas y como ven acá arriba tenés el color, arriba tenés el color de las cartas, abajo los puntajes. Esta otra carta tiene 183 de defensa. Ella lo vemos con un arma, mucho más copado. Es un frame de la serie. Y acá vemos uno de los ninjas de la. ¿De, de qué sería? ¿Sería de la mano? ¿Sería de la garra? ¿Sería del pie? Me, me, porque yo siempre me confundo, ya que las tortugas ninjas parodiaban un poco el tema de los ninjas de Marvel. Que en, la ma en Marvel siempre son la mano. Acá tenemos otra carta de 106 de ataque. Mirá, rarísimo. La tenemos ahí con, con varias pizzas para ganar. Tenemos otra más de Schroeder peleando con las tortugas con 119 de ataque, 90 pizzas y 176 de defensa. Schroeder bien, super mega samurai todo armado. Ahí tenemos otra de Schroeder también con 120 de pizza 162 de defensa, 150 de ataque. ¿Cuál de los dos es tu favorito? coméntanos debajo del video. Vamos por el siguiente, que lo tenemos ahí, con sus size, con sus dos espaditas niñas, con 120 de pizzas y 167 de ataque, 157 de defensa. Vamos por la siguiente, donde lo vemos comiendo pizza. O sea, arriba en vez de piedra o pelo tijeras tenés colores, puedes elegir los colores para jugar fácilmente. A ver, ¿qué tenemos acá? Comiéndose una pizza con 120 de pizzas. Vamos por la siguiente, lo ves ahí viendo televisión con sus dos espadas en la espalda, con 90 de pizzas y 117 de defensa, 117 de ataque. La siguiente carta, ahí lo vemos haciendo como. Ahí lo vemos haciendo pose, como si fuesen una de esas estatuas. Una de esas estatuas bien míticas con 120 pizzas de poder. Vamos, vamos por otra más donde aparece nuevamente Schroeder arruinándoles las tardes. Arruinándoles las tardes, atacándolos con de todos, con sus dos guarañazos que tiene por brazos. A ver, tiene. A ver. 115 de pizzas Después tenemos otra más Otra carta más fachera con 110 de pizzas 155 de ataque y 180 de defensa Vamos a ver, por fin aparece otro villano que no sea Shredder, ni los ninjas, y este tiene 85 de pizza, 134 de defensa y 175 de ataque, es el enemigo furro de la temporada. Me gustaba mucho esta serie, me encantaba mucho esta serie de Nickelodeon, después salieron a un par que estaban más o menos flojas, pero esta estaba bastante buena. A ver, este tiene 90 de pizzas el robotote, el robotote tiene 90 de pizzas mientras que otra más de las tortugas tiene 105 105 con 133 de ataque. Vamos a ver que ahí está haciendo la grulla. está a punto de hacer la grulla después. Ah, nos salió la carta de Leonardo. Parece que va a salir una carta de cada una de las tortugas. Y este tiene 90 de pizzas. Seguido por. Ah, lo tenemos dado vuelta al Rafael. Al Rafaelo que tenía ahí las 6. Tiene 110 de pizzas. Lo bueno de estas tortugas, a diferencia del cómic inicial, es que cada uno tiene diferentes colores y diferentes armas. El cómic inicial después se tuvo que modificar para que tuviese esos mismos atributos de la serie animada. Después tenemos este acá jugando con los nochakus, con unos 80 de pizzas. <ríe> y ahí lo tenemos al maestro Splinter, posando para carta. Para Tiene 95 de pizzas, 173 de ataque y 121 de defensa. Bastante capo, bastante capo el maestro Splinter, ¿qué? Él, nunca, él no siempre fue una rata antes ser humano. Ahí lo tenemos a Schroeder, super enemigo, con 7 pizzas, 186 de ataque y 170. ¿Cuánto de defensa? 178. Y ahí tenemos una más, donde están todos juntitos, los cuatro hermanos tortugas negras, posando con 120 de pizzas. Me pregunto si los sobres todavía se podrán conseguir o si tendrán más variedad de personajes. A ver, tenemos acá otra también de las Tortugas Ninjas, todo en grupo, con 110 de pizzas. Muy copado. La siguiente la vemos ahí. Ah, bueno, ya la vemos con sus espadas, ya la vemos mucho más copado. Con 174 de defensa, 105 de pizzas. Veamos, hoy, hablando de pizzas, se está comiendo una pizza. ¡Claro que sí! Y acá lo interrumpimos con de todo. Tiene 85 puntos de pizza y 125 de defensa. O sea, vos vences más o menos 10 cartas, vences 11 cartas y ya puedes completar las 1000 pizzas. Acá lo vemos jugando con de todo, siendo gamer con 121 de ataque y 80 de pizzas. Después de nuevo a la acción. Los cuatro están armaditos. Che, esa imagen me parece que ya la, ya la vimos. Esta imagen ya la vimos. Pero bueno, vamos con otra con una nueva imagen. Ahora sí están todos posando, todos cancheros. Todos con los brazos cruzados. Con 90 de pizzas y 141 de ataque. A ver, ya nos faltan menos cartas en el vaso. Y tenemos esta que tiene 120 de defensa. 183 de ataque 120 de pizzas. ¿Qué villano es este? Es Don Cucarachón. Uy, se me corrió. Ahí lo tenemos a Don Cucarachón, la carta número 44 de la colección, tiene 137 de defensa, ¿no? ¡Qué bicharraco! Y al fin nos salió una carta de April O'Neill. la colorada favorita de todos los tortunescos, de todos los tortugas ninjas, con 105 de pizzas, te puedes ganar, y 155 de ataque. Después, después, vemos una patadanilla con 100 de pizzas y 172 de ataque. Ah, eso no vimos de las reglas. Uh, Donatello. Donatello, tenemos la de Donatello, sonriente, con 115 de pizzas. Y la última carta, es la última carta de esta colección. Lo que no vimos es si vos ganabas los puntajes que vos tenés de tu carta, o vos ganabas el puntaje del oponente cuando lo derrotas de las pizzas. Creo que sería la del oponente, básicamente. Pero bueno, me gusta la calidad de las cartas, me gusta que aparezcan al menos una carta principal de cada uno de los personajes. Lo que sí, se siente, se ve que son muchas cartas de solamente las tortugas en grupos ahí lo tenemos al capo de Michelangelo, Donatello, los cuatro hermanazos ninjas. pero bueno, en fin, es una buena colección, son buenas cartas eh, no se pueden pedir más, no sé si las vas a poder conseguir online para completarlas pero bueno, son 160 nada más, 160 que por ahí la mayoría van a ser tortuguescos no te voy a mentir, van a ser tortugas y ahora sí, vamos a abrir el sobrecito de Fortnite número 25 para ver si nos sale una tortuga ninja, para ver si nos sale una carta de pizza, para ver si nos salen algunas, bueno, más repetidas del Dr. Splinter. Pero, pero, pero, pero, bueno, la abrimos y la primera que nos saldrá en esta ocasión porque ya han salieron mares importantes, pero sabemos que todavía hay más. La primera que nos encontramos es el Pico Tropical Hazard ¿qué va? Es uno... <risa> para comerte un par de frutas y piñas con 925 puntos de tecnología y 855 puntos de ataque. Bastante bien esta herramienta pico. Seguido por el pico Storm Shield Blades. Ah, esta sí está afilada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se acaban de dar cuenta? Se acaban de dar cuenta, ¿no? Cero puntos de tecnología. Cero puntos de ataque. Y cero puntos de resistencia. Ah, no. Y vale 2 millones, 2 millones vale una carta de 0 puntos, no lo puedo creer, no me la puedo creer, en serio, si alguno agarra esta carta, por favor muéstreme si también tiene 0 puntos de ataque, es la carta número 4270 de la colección, no. <risas> imagínate, imagínate. Es rarísimo. Es recoleccionable. Es ultra coleccionable. No lo puedo creer. No. Ya nos había pasado algo parecido. Pero bueno. Ahora tenemos el ala delta. Diamond Pony. Un pony de diamante de 970 puntos de tecnología. No, pero mucho. Esto es como tu exnovio. Pura facha, poco poder. Cero puntos de ataque. Y ahora tenemos el tunacan El tunacán que tiene 915 puntos de tecnología. Lo vemos ahí. Es, tiene el cosito. Corrido pero está copado Y mi, claro que sí Tenemos al Doctor Strange Va a mentir El Doctor Doom el Doctor Doom con unos 800 puntos de ataque y 985 de resistencia. También con un fondo flor verde bastante copado, bastante minimalesco. Pero esta carta de 0 puntos me recontra sorprendió. Esta carta se va para... Se va... Ya hizo historia. Somos recién, esperamos que esto te haya gustado, entretenido. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por seguirnos.